Ustedes ya bien saben que estamos en un proceso de transformación a lo que es la televisión digital Las exigencias que han impuesto los nuevos tiempos y las autoridades de la telecomunicación A manera de poder avanzar y poder lograr accesibilidad para todo el mundo de lo que es la televisión Y en este caso de nuestro país Nosotros en esta noche contamos con la visita de un dominicano De esos que uno siempre le llama la atención la visión que pudieran tener en el caso precisamente de lo que es la producción del arroz, como decía nuestro productor fundador de este espacio, don Mario Ribadulla, la producción nacional es un tema de seguridad alimentaria, es un tema que debe tener una gran importancia ante lo que es que la población pueda tener alimento. Me refiero precisamente al ingeniero Francisco Oliveiro, quien es no solamente un gran productor, ingeniero reconocido en el 2021 por lo que es la ya, pero no solamente eso, el pionero en la transformación y los cambios en la producción de arroz en República Dominicana. Ingeniero, bienvenido a este espacio por aquí. Muy bien, buenas noches a todos los dominicanos que nos siguen. Y aquí, eh, dispuesto a contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted tenga. Sí, Ingeniero. Vamos a empezar por lo más reciente. Recordamos ese reconocimiento que le hizo la Junta Agroempresarial Dominicana a usted como el agroempresario del año 2021, por todo lo que ha tenido que ver con el proceso de transformación que usted ha estado llevando a cabo en lo que es la producción nacional, especialmente en el caso del arroz. ¿Qué tan importante para lograr este reconocimiento, ingeniero? Bueno, ese fue ha sido un reconocimiento, para mí es un honor, que el Consejo de Directores de la Junta Agroempresarial me haya seleccionado como el agroempresario del año 2021. Me da mucha satisfacción, mucha alegría, mucha motivación para seguir trabajando como lo hemos hecho, más de tres décadas, tratando de buscar las alternativas en el cultivo. Y fue un acto donde estuvo toda mi familia, mis hijos, mis hermanos, donde estaba todos los sectores productivos nacionales, agropecuarios, toda la parte eh, agrícola de, del gobierno, del presidente de la República, con unas palabras muy emotivas, muy, de mucho entusiasmo, eh, la forma como se expresó el presidente Luis Abinader. Y fue un día espectacular. Para mí un día inolvidable y generalmente a seguir adelante y a seguir eh, con los cambios necesarios en nuestra agricultura porque hay que estar abiertos a los cambios. Siempre vendrán cosas nuevas y superarán lo que tenemos. Entonces lo que hay es estar siempre adaptándonos. Como decía un gran biólogo, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, es el que mejor se adapta. A refiriéndose a las especies, así mismo sí. se puede aplicar también a nosotros eh, en el campo. Ingeniero, cuando usted habla de adaptación, vimos cómo se presentó en ese momento de ese reconocimiento, todo el proceso que usted se ha atrevido a hacer desde muchos años atrás, de ir moviendo esa mano de obra, esa utilización de ese personal tan inmenso y amplio, a poder ir utilizando maquinarias de alta tecnología. ¿Cómo ha sido este cambio, ingeniero? Es un cambio que ha sido como una meta, como un norte, una visión. Cuando yo estudié ingeniería agronómica, me acuerdo que en la universidad una de las materias preferidas mía era la mecanización agrícola. Sí. Yo llevo eso dentro, me gusta trabajar, como yo digo, me gusta trabajar, no pasar trabajo. Entonces las herramientas están dadas a través de la mecanización. Los incrementos de los rendimientos, facilidad de las labores han venido a través de los avances en la tecnología. Entonces yo me he apoyado en la tecnología y siempre confiando en mí, invirtiendo y mirando hacia cómo facilitar las labores para reducir el uso de la mano de obra, que cada día está más escasa y más costosa. Y además, tratando de, a partir de la tecnología, buscar también los materiales que se adaptan más a nuestra situación, a nuestro clima, lo que tenga mayor rendimiento y lo que tenga mayor aceptación por los consumidores. Porque yo no puedo sembrar lo que yo crea, es lo que le guste a quien lo va a comprar, a quien va a pagar por ese producto. Entonces tenemos que tener esa visión. Aumentar el rendimiento y disminuir costos y facilitar las labores. Entonces yo siempre he estado siguiendo los pasos. He asistido a muchos congresos internacionales. ¿Qué hacen otros países? Eh, ¿Qué tecnología yo puedo ver que pueda aplicar aquí? Porque no toda la que usted ve se sí. aplica, pero sí hay muchas que la podemos aplicar. Y en base a eso es que yo he ido observando y tomando decisiones y ejecutándola y dándole seguimiento. Entonces, es un conjunto de, de actividades. ya Yo empecé ya con la tecnología a finales de, de, del año 94, 95, wow, recién graduado era. y recién ya lanzado al, al campo. Siempre con el norte de, de la tecnología. Entonces, eso es lo que uno viene ahora viendo ya a través del trabajo, a través de los años. Y, Parece que eh, podemos decir que ha valido la pena, eh, hay resultados positivos. Y entonces eso es lo que tenemos que adaptar en el país también. Y se ha avanzado mucho en nuestro país. El cultivo del arroz. Eh, tenemos mucha tecnología. Hay mucha y lo que tenemos que expandirla, educar a muchos productores que la apliquen y que a través del Banco Agrícola, que es la institución que está para ayudar financiar al productor con tasas eh, agrícolas, entonces aprovechar esa herramienta que es el banco agrícola y confiar en nosotros y seguir eh, aplicando la recolección de arroz a granel, sembrar con la máquina, sembrar siembra mecanizada, eh, aplicaciones de los herbicidas, de los fertilizantes mecanizado, ya todas esas herramientas están, tenemos que expandir aquí, ya yo lo estoy haciendo sí. entonces aquí lo que tenemos que hacer es que también que, que se fluya por todas las zonas arroceras para facilitar la labor y de tener una mejor aplicación. Ingeniero ¿qué facilita a la producción? Lo que es que bien usted explica esa siembra mecanizada el tema de la colocación de los abonos fertilizantes y demás ¿cómo, cómo pudiera eso favorecer a la producción nacional? Primero cuando usted prepara y acondiciona su suelo a la siembra mecanizada, sí. auto, automáticamente está reduciendo el consumo de agua entre un 20 y un 25%. Un punto importante, porque para es una necesidad para estos tiempos el agua. Para empezar, okay. porque usted prepara su terreno en tierra seca y planta su semilla con la máquina en tierra seca. Una semilla ya que al momento de iniciar, cuando va a germinar, es que usted le pone el agua, pero ya está plantada. Sí, sí, sí. Con el método tradicional es arándola con mucha agua en el suelo y se lava mucho suelo. A agua, bueno, agua, agua constante en Se usa y se mal usa mucha agua. Entonces, cuando usted lo hace con una máquina también facilita la labor con una persona en el tractor y una persona cuidando la semilla en la máquina, ya usted puede plantar con una máquina 200 tareas sí. en un día. Entonces, cuando es manual, cuando es con el, con el agua, cuando con como decimos con el fangueo, la labor, usted, si usted va a usar 15 o 20 personas, cuando usted lo hace con la máquina, lo reduce a 3 personas. Sí. Un ejemplo, un campo, un lote. Entonces, se reduce el, el, el costo, sí, claro. la inversión, se facilita la labor, y el arroz le va a producir igual o más cuando usted lo maneja bien, cuando lo maneja correcto. Porque todo hay que manejarlo correctamente. Sí. Entonces, la aplicación de también mecanizada de las labores, los insecticidas, los fungicidas, tienen más homogeneidad. Usted con el equipo comienza temprano en la mañana y cuando la temperatura es tan fresca, tiene mejor también aplicación, mejor Uso del pesticida porque le, le va a dar mejor resultado sí. y termina también más temprano porque en horas ya cuando temperatura tan alta, luego ya después de las 10, 10 30 de la mañana ya la temperatura empieza a subir Así y la, el efecto y el control del químico no es igual a cuando te lo aplica entre 7 y 10. Todas son ventajas sí, que uno tiene que claro. tener. Tiene, tiene un espacio de tiempo que puede aprovechar en otras labores. Y sí. que tiene mejor aplicación. Claro, sí, porque no, eh, como le llamarían ustedes en la tierra, no se propaga en el viento, ni en el aire, ni es ni el sol produce la evaporación de este Y hace mejor efecto, sí. porque le penetra a la planta. Claro. por la planta, cuando el sol empieza a subir a la temperatura aumenta, cierra los estomas, entonces el producto no entra. Sí. Entonces son cosas que el los laboratorios... Los recomiendan sí. a tal temperatura, a tal velocidad del viento. Entonces, si usted sigue, tiene que seguir las instrucciones. Y sí. lo mismo que la recolección a granel. No hay que usar los caballos, no hay que usar la persona con un trabajo tan rudo, esos sacos sí. de 105 kilos, 110 kilos. A granel lo, consigue, lo cosecha la máquina, lo pasa al trator y tractor lo pasa al camión. Un trabajo que usted lo hace con 24 o 25 personas, lo reduce a 4 o 5 personas. E ingeniero... Quisiera aprovechar porque uno se inspira escuchándolo usted hablando y uno se ubica como si estuviera ahí en la finca llevando a cabo esa tarea de producción. Ingeniero, a uno le preocupa mucho porque eso que usted está hablando es como una visión a futuro. Recordar siempre a don Mario. Don Mario siempre me decía, nuestra producción ya para cuando entre el drca tiene que estar asegurada porque son nuestros productores que hay que protegerlos. Si llevamos a cabo este proceso de tecnificación, todos estos cambios que usted está hablando, de reducción totalmente de nuestros costos, ¿pudiera nuestro país ser competitivo frente al derecato, Ingeniero. Esa pregunta me la han hecho ya muchas veces. Sí. Hay una... Tenemos, yo digo que tenemos que hacer ese cambio de la mecanización porque después de la, del COVID, sí. la mano de obra se ha puesto ahora muy escasa okay. y muy costosa. Muy buen dato ese, ingeniero. Pero independientemente de del COVID, también tenemos el desafío del DERCAFTA, sí. pero cuando nosotros nos comparamos con los Estados Unidos, que es nuestro principal competidor, sí. las áreas de los americanos son áreas grandes, son áreas Inmensa, extensas, sí. y aquí somos áreas pequeñas, okay. y allá todo ello lo hacen mecanizado, así como yo lo estoy explicando, sí, claro. con tractores sí. grandes, con máquinas grandes, y tienen un mercado garantizado también por el Estado. Sí. Pero, ¿qué pasa? Eh, adaptar los productores aquí pequeños a ese tipo de tecnología es más complicado porque entonces tendría que haber como una estructura o una cooperativa sí. que, que forme y que el producto pueda accesar a la tecnología. Entonces, por eso es que es más complicado. Sí. Es por la el, el, el cambio, la diferencia que hay en áreas. Sí. Que entonces, cuando usted va a a invertir, si tiene áreas grandes, sí. tú puedes comprar los equipos. Y también los norteamericanos tienen unos subsidios grandes sí. que hay que estimular a los productores para que estén en el campo, porque no quieren estar en el campo tampoco en Estados Unidos. Sí. Menos de un 2% son los que producen toda la comida de ellos y, okay. y la que exportan. Sí. Y entonces, hay que estimularlo Entonces, lo más... Eh, eh, dif, dif, eh, lo que más diferimos es, es las áreas sí. eh, que para nosotros se nos hace más difícil, pero nosotros estamos confiados en el presidente de la República el señor Luis Abinader el licenciado Luis Abinader que nos refirió al tema que lo del CAFTA está avanzado, que se va a llegar a algún acuerdo, no una modificación porque sí. ya se está firmando, no, claro no. pero sí se llegará a algún acuerdo y nos dijo un almuerzo que tuvimos en la vega que sus funcionarios están ya muy avanzados, que no eh, nos no puede dar los detalles, sí, pero sí. que estuviéramos tranquilos, qué que bien, eso se le va a bueno. buscar una solución. Muy buena noticia esa, sí. señor, muy buena noticia, porque eso crea un estado de calma en la producción nacional, porque usted sabe que nuestros productores, usted que conoce bien este, este renglón tan importante del país, sabe que muchos productores se sentían con temor, ¿por qué? Es el gigante del norte que viniera para encima de nosotros. Sí, sí, que nos puede aplastar. Sí, claro. claro. Sí. No, y mira qué tranquilidad ahora, en este momento, donde está esta guerra de Rusia, sí, Utrane, Ucrania, claro sí. y los fertilizantes sí. se han disparado. Y sin embargo, aquí el país está lleno de arroz. Aquí no hay que tener, temer, uh, tenemos el arroz garantizado de este año y parte ya del otro, porque ahora sí, mismo estamos, vamos a tener una cosecha de alrededor de 7 millones de quintales, que ya está alrededor de un 90% cosechado, se está plantando la próxima, todo el que cosechó ya sí. va a poner la segunda etapa. O sea que el sector está dinámico qué y bien, el pueblo puede estar tranquilo porque el arroz está garantizado. Podemos pensar en la carne, en los huevos, pero el arroz no hay que preocuparse. Pues bueno, eso está buena. garantizado. Mire, es una buena noticia para este programa del viernes. Escuchar eso de un productor, un visionario, un hombre que ha empeñado en revolucionar lo que es la producción del arroz en nuestro país, que eso está garantizado y que pudiera haber tranquilidad. Oribeiro, una última pregunta por razones de tiempo, para aprovechar su presencia aquí. ¿Entiende usted entonces que nuestra producción ha tenido el apoyo de las autoridades? Sí, el presidente ha estado muy identificado con el sector arrocero, que es el que yo pertenezco. Sí, claro. Con la crisis de los fertilizantes, hizo un aporte de 1.700 millones de pesos el año pasado sí. y ahora lo va a tener que hacer otra vez. Ya lo anunció en Bonao, en una actividad que tuvimos el mes pasado. Con la pinoración, que es la que nos ha dado la estabilidad que tenemos, el presidente también, a través del Ministerio de Agricultura, a través del ministro Limber Cruz, anunció la penulación durante todo el año 2022. Eso nos da tranquilidad claro. a que el arroz que producimos lo vamos a vender y que lo vamos a cobrar rápido sí. y que el que lo compra también tiene su producto garantizado, que los intereses que paga el préstamo de la penulación están garantizados. También el presidente, incentivando el uso de semillas certificadas, hizo un aporte de 25 millones de pesos para que se estimule y se use la semilla de calidad. Y todo lo que leemos siempre, eh, las inquietudes que le han llegado, sí. el presidente siempre la ha identificado y la ha hecho de él, y nos, y nos contesta rápidamente con soluciones. Muy receptivo, un nivel, mucho, muy, muy receptivo. El muy receptivo, la tasa cero también ha sido sí. muy importante para... Todo el sector agropecuario, porque lo de los fertilizantes nada más no es para el sector arrocero, sí. fue todo el sector agropecuario, sí. porque todo, los bananos, los productores de yuca, los productores de plátano. Sí, necesitan también. Entonces, eh, es, está siempre un procedente, podemos decir, sensible al campo, qué bien. identificado con los productores. Nosotros eso sí lo hemos comentado entre los productores, que caramba, mira qué bien que en estos momentos tan difíciles. Tenemos un presidente que está identificado con nosotros. Excelente. Sí. Ingeniero, muchas gracias por razones de tiempo y asuntos técnicos. Vamos a tener que dejar su participación hasta ahí. Pero yo quisiera que, por favor, públicamente usted haga un compromiso con nosotros. Queremos que nuevamente usted esté por aquí. ¿Qué le parece? No, no hay problema, ahora venir aquí no que tomar un avión, estamos aquí en el país Excelente, Venimos qué de bueno. la vega aquí, no hay problema, qué, eh, con gusto Qué bueno. Así será, señores, una interesante conversación que brinda paz y tranquilidad A toda la población de que la producción de nuestro arroz está garantizada Ese arroz que no puede faltar en nuestras mesas está garantizada ¿Y quién lo dice? Un experto, el ingeniero Francisco Oliveiro Espaillat Vincosme quien es el revolucionario de la producción nacional. Ingeniero, muchísimas gracias. ¿eh?